un deck que antes era pues únicamente para aquellos que podían darse el lujo de pagarlo, ahora está reimpreso en Duel power y la verdad está muy accesible, inclusive reimprimieron al sabor, así que el 90% de este deck lo van a poder conseguir de una manera estúpidamente sencilla así que no hay excusa si quieren armarle el deck este es el momento de hacerlo, si se esperan hacerlo pues probablemente terminen subiendo varias cosas y se les haga más difícil eh, armarlo entonces estoy hablando del deck necros un deck necros de 60 cartas pero que el número no los engañe, la verdad el deck es Estúpidamente consistente, me encanta, me fascina Y es bastante Pero bastante versátil, así que Además de eso le metí una Spicy Tech que estuve Probando bastante y me ha dado estúpidos Muy buenos resultados, así que eh, Pues nada más, no olviden que Este deck lo pueden conseguir en la tienda de Barrio de 74 hacen envíos a toda la República Mexicana y pues manejan también Mercado Libre, por lo que su compra y su envío Estará seguro, así que sin nada más agregar vamos a empezar con el Profile Jugamos Triple Necros of Cláusulas, este monstruo va a tener que ir a 3, es nuestro buscador principal de lo que hace la chamba, que son las magias rituales necros, así que está bastante cool, la desventaja de este deck es que es muy muy susceptible a que le tiren un Call by the Grave, pero si vamos primero realmente no nos, no nos importa en lo absoluto, y ya en lo segundo pues nada más hay que tener un poquito de cuidado con las jugadas que hacemos, de cualquier modo Cláusulas es un monstruo bastante bueno, se descarta de la mano y... Eh, añadimos de nuestro deck a la mano una magia necros Además de eso, eh, durante el turno cualquier jugador, si esta carta está en el campo Podemos seleccionar un monstruo invocado al extra deck Negar sus efectos hasta el fin del turno y volver su ataque cero Así que además de eso es un negador para básicamente cualquier cosa que nos ponga el oponente El 99% del metagame en el momento depende de puros monstruos del extra deck Así que esta cosa va a ser muy rota de cualquier modo si la llegamos a poner en campo Jugamos Triple Necros of Brionac. Buscador principal del deck Antes estaba uno, ahora está tres Chulada de monstruo eh, Se descarta y añadimos del deck a la mano Un monstruo necros, además de eso eh, Si este güey está en el campo Podemos seleccionar dos monstruos hasta dos monstruos Invocados del extra deck Y regresarlos eh, al extra deck Entonces eh, rebota como monstruo en el campo también es bastante bueno No es un quick effect tristemente Pero de todas formas si lo bajamos en nuestro turno Yendo segundo por poner un ejemplo La verdad nos va a hacer un parote Jugamos dos Necros of Trishula Este güey también eh, muy bueno Más como monstruo pero también sirve como una hand trap Porque cuando seleccionan un monstruo Necros para un efecto Podemos descartarlo y negar la activación Y destruir la carta que, a, que nos activaron para seleccionar al Necros Así que eso está bastante cool también de cualquier otro modo cuando este güey es invocado por ritual podemos eh, desterrar una carta de la mano, campo y cementerio del oponente Ahora esto es muy importante, no hace target pero si por alguna razón responden a la activación de este efecto Y de una u otra forma se queda sin campo, sin mano o, si, o sin cementerio con cualquiera de las tres Este efecto ya no va a resolver así que mucho ojo eh, con lo que les puedan encadenar Jugamos dos Necros of Valkyrius, dos es suficiente Quieren jugar 3, pueden jugar 3, pero yo siento que 2 es eh, como lo exacto. Entonces, este güey cuando se declara una batalla podemos descartarla, desterrar una magia necros, una carta necros en el cementerio y acabar la battle face. Así que nos defiende muy bien los life points. Además de eso, como monstruo, podemos tributar hasta dos cartas en, nuestra, en nuestro campo o en nuestra mano y robar la misma cantidad de cartas que tributamos. Así que nos ayuda un poquito a acelerar el deck, pero de cualquier modo... Sirve más para parar las cosas Jugamos un eh, Necros of Decisive Armor Este sujeto le va a dar 1000 de ataque a cualquier monstruo necros Es un Quick Effect descartándolo, así que está muy cool Y también nos permite deshacernos de cartas que se encuentren boca abajo Jugamos una Necros of Gognir que no vino reimpresa en Duel Power Pero de todas formas eh, no está necesaria en el deck A mí me gusta mucho eh, porque es un Disruptor adicional Además de eso tiene eh, la cualidad de ser la hand Trap para... Evitar que un monstruo necro sea destruido Por batalla o efecto este turno Así que lo hace básicamente inmortal Y nos ayuda a proteger por poner un ejemplo a Unicorn. Como monstruo podemos descartar una carta necro Seleccionar una carta en el campo y destruirla Esto es un quick effect Así que eh, está bastante cool Y por último jugamos Necros of Unicorn, Es lo que queremos mantener en el campo Lo que más le va a estorbar al oponente Porque básicamente va a ser que todos los monstruos Que sean invocados del extra deck eh, No tengan efectos así que Va a parar muy fuerte al oponente y sus jugadas. Estos son todos los monstruos rituales negros. Pero vamos a pasar con los monstruos rituales que no lo son. Jugamos doble eh, doble cáliz de los, de los Incantation. La verdad, este güey también está bastante cool. Es un disruptor. Descartamos una carta en tributamos un monstruo incantation en nuestra mano o en nuestro campo. Seleccionamos una carta en el campo y lo destruimos. Así que eso está muy cool y también es un invocador especial desde el deck porque podemos descartar una carta e invocar un monstruo Incantation de directamente desde el deck según las necesidades. Pero si no invocamos por ritual este turno vamos a sufrir 2000 eh, puntos de daño. Pero de cualquier modo esto casi nunca va a pasar así que el Incantation nos va a ser bastante útil. Como Spicy Tesh que les mencionaba jugamos un Lord of the Red ahora eh, el detalle aquí es que no estoy jugando al nuevo eh, Dark Magician que es este sujeto Realmente este es un Lord of the Red nerfeado eh, Y Lord of the Red es buscable así que no hay mucho que agregar La verdad prefiero Lord of the Red sobre esto Pero si ustedes lo prefieren pues pueden hacerlo a decir verdad eh, La ventaja de Lord of the Red es que es Destruye dos cartas por turno y son quick effect. Así que estorba muchísimo al oponente. Y la condición de activación es la misma. Si se, si se activa una magia, carta o efecto. Eh, podemos seleccionar una carta en el campo y destruirla. En el caso de. Ese es en el caso del Magician of Chaos. En el caso de Lord of the Red, podemos destruir un monstruo. Y posteriormente destruir una magia. O al revés. Las dos cosas las podemos activar eh, en el mismo turno, pero no en la misma cadena. Entonces, eh, hay que pensar muy bien cómo vamos a gastar las cosas. Si setean una carta y nos activan algo, podemos destruir la carta seteada primero. O podemos destruir un monstruo que esté activando un efecto, algo que interrumpa al oponente. Entonces... La verdad es muy versátil, Lord of the Red, y simplemente da juegos, de verdad. Jugamos también una Cyber Angel Venten, esta cosa es muy buena, antes no la jugaba porque tenía la idea de que no buscaba de que no buscaba hadas de luz, buscaba rituales, según yo, y me parecía de más llevarla. Pero realmente, eh, pues busca hadas de luz, entonces nos puede buscar al Manju, y también nos puede buscar a... Uh... A Vanity's Ruler, que es un monstruo estúpidamente Bueno y casi win condition como lo es Saborg, así que muy importante esto Vamos a jugar un Incantation Pensiplum Perdón, tres Incantation Pensiplum La verdad, muy importante En generar su Incantation, más que nada Para el late game y eso es bastante útil Lo mismo con eh, Incantation Buxton Y... Con Encantation Vela. Eh, y con Encantation Camote. Entonces muy importante. Es más que nada lo que es la Vela y el Camote. Son los más útiles. Porque si son invocados del Lek. Camote te busca un monstruo ritual. Y Vela te busca una magia ritual. En el caso de book eh, Te va a... Te va a recuperar una magia del cementerio y en el caso de Pluma va a recuperar un monstruo ritual del cementerio. La condición para sus activaciones de efecto es la misma, ya sea revelar un monstruo ritual o una magia ritual dependiendo del incantation. Así que eh, nada más. Jugamos dos Manju porque nunca es suficiente eh, la, la búsqueda. Entonces es muy importante tener todo lo que queramos en mano en caso no, de no tener sabor o no tener Vanity's Ruler. Manju nos va a hacer un parote así que lo vamos a llevar a dos. Vamos a jugar eh, los win condition principales del deck, que son Triple Sour, que, que también se reprimiendo en dual Power, así que no va a ser difícil para ustedes conseguir estas cosas. Y este sí va a ser un poquito difícil de obtener, así que va a ser Vanity's Ruler. En caso de que no tengan Ruler, pueden jugar Cristia, pueden jugar... Eh, eh, ¿Cómo se llama el otro? Vanity, Vanity's Fiend. O lo que ustedes deseen, la verdad, es más a su decisión, pero Vanity Ruler es como el más... Acertado porque no nos afecta directamente a nosotros. Y estorba mucho al oponente. Y es buscable con ventena. Así que eh, si pueden consígalos Va a ser un poquito difícil. Va a ser en chino. Pero les aseguro que vale muchísimo la pena. Ya para acabar con los monstruos. Que no son hand traps. Jugamos un shurik Porque está uno y es Ultra. Qué bonito que sea Ultra. Ya no es el super que tenía. Pero se ve más bonito en Ultra. Y ahora sí. Vamos a jugar triple. en gamma. Y un. Eh... Eh, Cypher loco, este, vainilla eh, Realmente los Cyframe son como la mejor Hunter para los necros porque no se pueden Arriesgar a dejarnos Incantation en campo Para tributar con Sabor o Vanities, Así que lo más probable es que terminen tirando Una Ash o algo así uh, Al Incantation Que revelemos y en ese caso Gamma Nos va a defender muy bien, podemos luego Ir a Omega y dejar con tres cartas en campo Al oponente o tributarlo según nuestras necesidades La verdad son bastante versátiles Vamos a jugar Triple Extra Foolish Burial, carta muy importante, nos acelera bastante. Si bien su costo es alto, la verdad vale la pena eh, juntar todo para poder ganar fácilmente. Pagamos la mitad de nuestros Life Points y mandamos una carta del Extra deck al Cementerio. En este caso va a ser Heraldo o Enz, dependiendo de nuestras necesidades. Así que es bastante versátil eh, según lo que necesitemos en ese momento. Jugamos Triple Preparation of right también muy buena, nos añade un monstruo de nivel 7 o menor que sea ritual del deck a la mano Y posteriormente podemos recuperar eh, del cementerio de la mano una magia ritual Así que también es bastante, bastante cool Como les estaba mencionando, Lord of the Red es buscable Así que jugamos Triple Pre Preparation of Rights Muy buena carta la verdad, en especial si jugamos cosas eh, como Lord of the Red Que es un monstruo ritual estúpidamente bueno a decir verdad eh, añadimos de nuestro deck a la mano un monstruo ritual y una magia ritual que tenga citado en su texto a ese monstruo ritual eh, que necesitamos Y el monstruo ritual también lo podemos añadir del cementerio de la mano, la magia ritual tiene que ser directamente del deck De cualquier modo eh, es bastante versátil por eso mismo Jugamos dos necros mirror porque es muy importante tener nuestras magias rituales Jugamos dos necros kaleidoscope y jugamos dos necros psycho, la verdad todas son muy útiles, así que a dos las vamos a jugar, a tres es mucho y nos quita espacio, entonces son súper buscables, no es necesario jugar más de eso. Jugamos dos Transmigración del Ojo rojos es más que nada únicamente por Lord of the Red, es su magia ritual y cita a Lord of the Red en su texto, así que es eh, target perfecto para Pre-Preparation of rights que es una chulada decir verdad. Jugamos eh, un incantation start o beginning como se diga en inglés La verdad es muy buena carta pero únicamente vamos a necesitar una Es una magia ritual genérica, nos permite inclusive invocar a los necros tributando monstruos de más de su nivel Pero tienen que ser incantations así que es bastante bastante útil Jugamos dos Caught by the Grave porque no tenemos más espacio para jugar tres. Eh, nos ayuda bastante a defendernos de hand traps en caso de que no tengan, tengamos gamas Si pudiera meter tres, metería tres. Pero si ustedes encuentran espacio, adelante pueden hacerlo. Y probablemente sería el espacio. Ya para acabar jugamos una Miracle Synchro Fusion. Que es más que nada para hacer un Overkill, como por ahí me habían dicho en alguna ocasión. Y es para invocar a Sark, que la verdad me fascina esa jugada. Sark es un monstruo muy bueno. Y no nos cuesta nada, es una carta en un deck de 60, no nos estorba en lo absoluto, es buscable después de que baja Saborg, entonces está muy pero muy cool. Del extra deck realmente no invocamos nada, así que pues... Eh, nada más vamos a mostrar que se usa primordialmente Jugamos Triple Heraldo eh, of the Dark Light Esta cosa es muy buena cuando es mandar al cementerio añadimos de nuestro deck a la mano Una magia o un monstruo ritual Así que eso está muy cool, es genérico Se manda con Extra Foolish Burial O bien con Necros Kaleidoscope invocando a Unicorn eh, Nos acelera bastante Es muy bueno así que no hay discusión Hay que jugar la 3 Otro target para Extra Foolish Burial o Kaleidoscope Es eh, Elder Entity Ends Nos sirve mucho para ir segundo porque ENDS cuando es mandado al cementerio nos permite destruir una carta en el campo. Así que nos permite quitarnos eh, un back row o algo que nos esté estorbando Un monstruo por poner un ejemplo. O hacemos que se gaste en el Call by the Grave eh, en esta cosa. Entonces la verdad nos ayuda muchísimo. Jugamos un Totally Awesome que con es mandado al cementerio podemos recuperar eh, a nuestra mano. Un monstruo de agua, así que está muy cool Nos permite recuperar a los necros que se hayan descartado O estén en el cementerio Así que no hay nada más que agregar Jugamos un Omega, más o menos la misma lógica Además de que se puede invocar con gama. De cualquier modo, si está en el cementerio, podemos eh, recuperar un, una carta desterrada. Así que nos hace mucho pero mucho paro. Eh, ahora sí, para el motor, por así decirlo, de lo que es Sark, eh, vamos a jugar un Predaplan Quimera Flesha. Esta cosa de, en la siguiente Standby by face después de que fue mandada al cementerio. Nos permite añadir de nuestro deck a la mano una magia eh, fusión que tengamos por ahí. O una polimerización. La Miracle Synchro Fusion se llama Fusion. Así que es target perfecto para la quimera flesha. Eh, Jugamos también, pues para Sark, jugamos un monstruo péndulo que, pues, además sirve mucho por su nivel, que me parece que es nivel 10, así que nos ayuda bastante ahí con Kaleidoscope. Jugamos un monstruo sincro, jugamos un, perdón, un monstruo exit, un monstruo sincro que además es nivel 9 y un monstruo fusión que es nivel 12, así que nos sirve bastante. Y por último pues son los materiales para invocar a Sark Con la Miracle Synchro Fusion Que simplemente es un monstruo demasiado demasiado bueno Intargeteable, indestructible por efectos Que cuando cae revienta todo el campo del oponente Y tiene 4000 de ataque nada más Así que está muy pero muy fuerte este monstruo Y no nos cuesta absolutamente nada dejarlo en campo En caso de ser necesario ver, Únicamente para acabar jugamos un Ultima Yasholkin Que si bien eh, la carta en sí no tiene nivel Especifica que es nivel 12 Además de que es un monstruo sincro Nos sirve bastante, tenemos 3 eh, Tres monstruos nivel 12 para mandar con Kaleidoscope así que nos es bastante útil y un Star Eater que es un monstruo de nivel 11 y nos es bastante útil también. Eso ha sido todo, la verdad espero que os gustado mucho el video, el deck es bastante bueno, es bastante consistente, las 60 cartas no se sienten, todo tiene jugada y simplemente me fascina. Es una muy buena opción para jugar el, el, el formato si no quieren irse con lo tradicional, entonces en pantalla estará mismo el rinconómetro que es la ponderación que yo le doy a los decks que yo le presento. Eh, no olviden que este deck lo pueden comprar en Barrio City, Cuachacualco, hace envíos a toda la República Mexicana y maneja Mercado Libre, así que su envío y su pago estará seguro.